A nuestro amigo y hermano Benavente Matos, que es un fiel televidente de este espacio y también eh, del deporte, eh, un gran, una gran leyenda del baloncesto de San Francisco que hay, de Macorís. Que hay, que, que hay, que que hay que decir, Daniel, que él le da seguimiento a este espacio, pero de manera especial, a esta hora, él es un fiel seguidor de este segmento en contacto con los deportes. No, porque, Así que nosotros ah, sí. también nos unimos. Así es, ha sido una leyenda del baloncesto, el veterano Bernabé Matos. Arrastrando, arrastra, arrastrando, una rodilla, pero eh, no, ya, en su, sí. ya, ya en su en su época ya de, de término de baloncesto, sí. pero en su época que ¿Con la lengua, con los cerveceros, cerveceros jugaron. Ayer el proyecto terminó porque a Bernabé que se dejó de coche ya terminó. Así no bien, el terminó. Bueno, él colgó los técnicos, los los digo los, los tenis de jugar, para resinternos. Él, él, él, estuvo jugando el torneo de veteranos en el 2019. Eh, el año pasado. El año, el año pasado, pasado. pasado. No terminó el juego, pero no terminó ah. juego, pero, pero, estuvo presente. Ariel, Como, como... Me voy, a pedir algo, me voy a pedir algo, Tú como encargado de esa liga de veteranos, por favor, eh, cuando se realice el próximo, ya preparen un, un acontecimiento eh, agradable porque el, el torneo y el la será no, no, un empresario ya, médico no no ya tranquilo ya veo que ya eh, tranquilo eh. un dispensario médico en, no no tranquilo ya veo que me están eh, me están maltratando al muchacho tranquilo <risa> eh, saludos eh, para eh, su distinguida esposa que también está vivo los, la al lado de siempre está al lado de él los juegos así es en el béisbol en el béisbol invernal de la República Dominicana ayer el candidato a la presidencia por el partido revolucionario moderno eh, Luis Abinader tuvo una reunión con el presidente de la liga y varios miembros más de los que es la liga dominicana de béisbol de los equipos donde Luis hablaba que iba a apoyar, de ser, de ser, de ser ganador en, el la, en julio 5 va a apoyar el torneo invernal, saben que hay crisis en todos los eventos deportivos y vamos, todavía no se ha hablado nada que va a pasar con las grandes ligas pero ya Luis se adelantó y ya dice que estará apoyando de ser de ser presidente, eh, estará apoyando el torneo de béisbol invernal para que todo yo no sea sé, así yo no sé, yo no sé si Luis Abinader lo sí. que sí estamos seguros es que en el próximo torneo de béisbol invernal cuando se inaugure vamos a tener un nuevo presidente así Ay. es de verdad, un nuevo sí. eh, no, pues, esperemos bien. que esperemos que todo sea que todo se acerque ido porque acuérdense que es el pasatiempo dominicano y de no tener ayuda económica del gobierno. Pero también digo que el gobierno cómo va a quedar con esta situación, porque no solamente el deporte en todas las áreas. Eh, vamos a esperar qué pasa en el béisbol dominicano. También el baloncesto local, eh, solamente hay dos torneos que posiblemente se terminen, que es el torneo de, de San, del Distrito Nacional y el torneo de Santiago, uno que ya lleva varios juegos eh, el del de, de, el de distrito y Santiago que empieza en una fase final, el presidente de la LNB, eh, en la semana pasada, decía que iba a haber LNB, pero hasta ahora no se sabe qué va a pasar porque tú no puedes, la LNB empezar en, en, en septiembre porque acuérdense que en octubre eh, está el béisbol, entonces los patrocinadores y esas cosas, no creo que que tengan los dos eventos, porque ambos eventos son profesionales en la República Dominicana. Entonces también en el baloncesto de la NBA, hoy a partir de las 12 del mediodía, será ya se va a determinar todo cómo será la temporada de la NBA. Se dice que habrá 22 equipos para esta fase con 8 partidos. Y ahí se van a elegir 16 equipos para ya empezar lo que un, unos playoffs Así que cada equipo jugará 8, eh, clasificarán 16 solamente de estos 20, 22. Hay 8 equipos que están descalificados, entre ellos Golden State, eh, estaba, eh, varios equipos más que no estarán participando en esto. En el béisbol de las grandes ligas, sigue caliente, señores, sigue caliente esto. Eh, la liga rechazó la oferta de los jugadores, ¿Se acuerdan de esta oferta que los jugadores decían que querían 114 partidos y sin recorte salarial? Major League rechazó esa propuesta y no tiene contrapropuesta para los jugadores. Señores, algo que no se sabe en qué va a parar, porque ya las cosas se están se está saliendo de control cuando ya la liga rechazó esa oferta, que era lo que querían ellos. Ahora ellos ya nada más tienen que, que llegar a un acuerdo y adaptarse a lo que diga la liga, a los jugadores así que los equipos dicen que, que que tienen que ser un poquito más conscientes, porque jugar sin fanáticos, jugar sin la misma publicidad, no es cierto que su salario puede llegar normal a los jugadores gracias, agradeciendo como siempre a Tienda Deportiva Ariel Kemp la tienda más completa en el ámbito deportivo, Tienda Deportiva Ariel Kemp venta también de celulares y accesorios, todos originales. Tienda Deportiva Ariel Ken está ubicada en las calles Bienvenido Fuente Duarte, esquina 6. Así que ya usted lo sabe. Gracias hermano Ariel Núñez por hacernos en tan solo cinco minutos recorrer el mundo de los deportes. Gracias y mañana nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario como siempre, otro contacto con los deportes como